Me que se ha ya una base ¿qué problema? De la nevara, papito y la clase Soy profesor La HDL de medio a mi las bases Evolución Sé mi destino si es que soy constante Todo un campeón Me que se ha ya una base ¿qué problema? De la nevara papito y la clase Soy profesor La HDL de medio a mí las bases Evolución Sé mi destino si es que soy constante Todo un campeón No me ven Yo lo sé. Pero tengo que lucir mi drip, quizás al, quién verá, que estoy destinado a ser un king. Todas las horas sentada escribiendo y grabando son solo para hacerme rich, llenar vacíos gracias al dinero Esto, todo es todo lo que necesito es my dream. Ay cómo es que lo hace el y si solo quiere dominar toda una ciudad. Ay cómo es que domina solo a Juan, pa que no lo superen todos sus dramas. Cuando grabo un tema Maca y tackling. Sale a la luz cuando están los panas O algún beat sonando Juan solo se dedica a sufrir a escuchar música pa' sanarlo Juan tiene miles de filtros Pa' que nadie más pueda ya lastimarlo que solo quiere reproducciones Y millones para gastarlos Baby, yo no entiendo Cómo es que los dos están controlados Joder, yo no puedo Comprender cómo es que estoy andando se está tratando ya una base